Eh, feliz domingo, 11 de septiembre de 2016. Alguien en un, en un vídeo me ha puesto un comentario, no sé si ha sido en un vídeo, así en mi canal, ha puesto un comentario. Eh, ¿Por qué no enseñas a cambiar las cuerdas de un banjo? Pff, he estado como tentado de, digo, lo hago o no lo hago, esto es realmente interesante. Y mira, pues aprovecho que realmente, que no es tampoco tan difícil, como tengo un banjo que hace concretamente este, que no le cambio las cuerdas desde hace, pues, concretamente este de aquí, ¿vale? A mí me gusta cómo suena ahora mismo tal cual. Pero como hace tanto tiempo que no le cambio las cuerdas, pues, mira, mmm, se las voy a cambiar, ¿vale? Entonces aprovecho, ya que le cambio las cuerdas, y hago el vídeo. Lo que voy a intentar hacer es ponerlo en, en cámara rápida, para que no os resulte demasiado tedioso. No hay gran cosa que, que, que, que saber, y lo que me voy a parar es en los detallitos así un poquito, pues, más... Digamos, más con más... los trucos estos que para ahorrarnos trabajo. Bueno, vamos al libro. Bueno, yo no tengo mesa de trabajo. Tengo mesa de trabajo, pero para trabajar, no para tontear, porque esto es tontear para mí, ¿vale? Tontear me refiero a que es una afición. Entonces, no tengo mesa de trabajo y la mayoría de los cambios de cuerda e historia los hago aquí, en la silla, ¿vale? Esto, evidentemente, no es lo más seguro del mundo, pero vamos, tampoco pasa nada, hay que tener un poquito de cuidado, que también es que somos demasiado pijoteros en, en la vida. Entonces, lo primero que hago, evidentemente, si tengo las cuerdas del banjo, lo primero que voy a hacer es quitar las cuerdas del baño, Pero vamos a hacer una, un truquito, truquito entre comillas, porque estoy buscando el rotulador, lo tenía que tener preparado. Pero es un truquito que me va a facilitar luego, aquí está el rotulador, me va a facilitar la entonación, porque los banjos pues, son relativamente difíciles de entonar. Entonces lo que vamos a hacer es, con un marcador, con un rotulador, pues yo le voy a marcar aquí, Luego si quiero lo borro, donde está el puente actualmente? Para que me, me sea más fácil luego la colocación y, eh, y la entonación, ¿vale? Entonces una vez que ya tengo esto marcado, ya puedo quitar las cuerdas porque ya sé que voy a saber más o menos dónde estaba el puente antes. Entonces quitar las cuerdas, pues ya sabéis. Me enfoca aquí arriba. Pero, vamos, esto es así de fácil. Coge y afloja. Ups, que se ha movido la cámara. Afloja esto. que quiero que veáis a ver si esto enfoca, enfoca camarita, ahí, ahí ahí el dedito este. Esto que veis aquí, esto aquí, no sé si ahora se ve, ahí, esto es un trocito como de una vaina de un cable, ¿vale? En la camisa o no sé cómo se dirá, de un cable, eh, que se usa para que cuando... esto lo voy a coger, lo voy a guardar, para que cuando... El, el trozo de cuerda que está, por digamos, por encima de, de la cejuela esta mínima que hay aquí, pues no dañe la madera, ¿vale? Entonces es interesante guardarlo para usarlo con las cuerdas nuevas. Entonces yo lo pongo por aquí que no se me pierda. Y bueno, y ahora mismo ya están todas las cuerdas... Vamos a echar esto para atrás, así. Ya están todas las cuerdas flojas, ¿vale? Ya, están, ya las he sacado directamente de aquí, de, de los clavijeros, y ahora, pues vais a echarle un vistacito al puente más que al puente, al tailpiece se llama tailpiece la pieza de la cola ahí entonces este, hay muchos tipos de puentes. este concretamente tiene aquí una tapita que se la quito y van enganchadas las cuerdas a ver si se puede ver así ahí ven aquí enganchadas las cuerdas ¿vale? esto es simplemente un tipo de puente eh, perdón, de puente de tailpiece hay muchos tipos de tailpiece. Este es uno de ellos. Este creo que se llama Kershna. Eh, luego está el que tengo en el otro banjo de otro tipo. ¿Vale? Pero este es, si no recuerdo mal, Kershna. Pues ya tengo el banjo sin cuerda. Vamos a abrir el plano. Aquí. ¿Vale? Banjo sin cuerda. Y ahora se supone que las la voy a poner de nuevo. Entonces, cuerda. ¿Qué cuerdas estoy usando yo últimamente? que es un poco un poquito me he pasado de, de rosca. pues Estoy usando estas de aquí. Bueno, mi marca de cabecera GHS, eh, que las uso para todo, para la guitarra eh, eléctrica y para la y para el banjo. Para la guitarra acústica uso un Martin, que son bastante baratas. Ahí a mí me funcionan bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, eh, que, oye, espérate, que estas son viejas. yo eh, estas son viejas. Sí, efectivamente Son viejas, cuerdas viejas Nada, tengo que coger un juego de las nuevas Pero bueno, me sirve Este era el, el set que yo tenía en este banjo instalado Son las Sony Osborne Signature Que decimos en español, ¿vale? No me voy a enrollar Calibre 11, 12, 13, 22, 11 Bueno, pues he cogido ahora eh, Un calibre más grueso ¿Y qué es lo que pasa? Que está el banjo más duro que el cuerno de del toro que me ha tomado Está duro como, vamos, como tal. Pero bueno, es lo que hay. Y me estoy acostumbrando, de hecho ya en el banjo... ...el, el mío, digamos, el Fender, pues tengo esas y ya está. Al principio me han resultado horrorosas. Ya me estoy acostumbrando, es como todo. Cuestión de acostumbrarse. Bueno, pues para un momentito, busco las de verdad y seguimos. Bueno, pues ya tengo aquí las de verdad. Estas son las que les voy a poner. Bueno, estas eran las de las Sony Osborne Signature. Y eran 11-12, 13-22-11. Estas son light, ¿vale? No, perdón, light, no, medium. Y son 11, 13, en vez de 12, 13, 16 en vez de 13, 24 en vez de 22 y 10. Eh, duras como un cuerno, concretamente la, la, la tercera es, uff, super heavy metal. Eh, ventaja, el, el baño suena mucho más fuerte, pero vamos, pero claramente. Eh, ¿otra, otra ventaja... Eh, me permite hacer el tep al tener más tensión. El tema de, de hammer on pull-off y todo eso, a mí personalmente me sale mejor con cuerdas tan, tan gruesas. Entonces me he acostumbrado en el banjo, digamos, Fender, el normal, el de Bluegrass, y bueno, o se las voy a poner a este. Y si no me adapto, pues me, me tendré que joder, porque como esto no, no las puedo pedir todos los meses, tengo que ir pues a lo mejor una vez cada seis meses por ahí pido cuerdas, pues lo que hay. Bueno, vamos al lío, lo pongo en cámara rápida. Bueno, cámara rápida todavía no Vamos a empezar Por la L11 Que sería la prima en este, en este juego Entonces, la abro del paquetito Vamos a ver si puedo enfocar un poquito Aquí al puente La desenrollo ¿Vale? En este puente concretamente Que se me acaba de soltar Me cago en todo tu puta calavera Pasa nada pone aquí otra vez y ya está venga un ahora se me ha movido pues son cosas que si le pasan a una persona que no lo que no lo ha he hecho antes pues se, se caga por la patada en realidad no tiene ningún problema Vamos a ver. o no debería tener ningún problema venga tira para arriba cabrón ahí vale ya está puesto entonces cojo Vamos a ver si lo enfoco aquí, así, Asina, como dicen en mi pueblo. Cojo aquí, la paso por aquí, que si os fijáis tiene aquí una ranurita, ¿vale? Tiro para arriba, ¿vale? La voy a poner aquí ahora arriba para que se vea. Calculo más o menos hasta aquí, ¿vale? Y si os fijáis, hasta aquí, ¿Vale? Eso significa que esto, estas son las vueltas que le voy a dar más o menos. Me agarro de aquí, perdón, tiro de aquí y tiro para abajo. Ahí me he equivocado en lo que estaba explicando. Meto por la ranurita correspondiente. Espero que se esté viendo algo. Y me quedo aquí, que es donde había medido. Y ahora ya empiezo a dar vueltas. y vamos a hacer aquí un zoom y... casualmente eh. está flojito, venga, ahí lo que hago es que mantengo la cuerda en tensión, ¿vale? y le voy dando vueltas para que se enrolle por debajo del cabo no de cualquier manera, sino debajo del cabo eso va a permitir que que a medida que que tenga más presión, pues eh, se, se cierre el agujero de alguna forma y de esa manera no me quedo, o sea, me afina mejor, ¿vale? Entonces, sigo dando vueltas. Ahora qué pasa, que ahora me he quedado aquí con, con el afinador, con lo cual lo voy a quitar con el afinador, con el cabo. Voy a quitarlo y ya lo tengo aquí, en la ranurita. ¿Vale? Una vueltecita más y ya está. Otra manera de, de poner la cuerda es... Eh, Poner todas las cuerdas y cerrar el capo. ¿Vale? A ver si hago así. Y se ve. Cierro el capo a esta altura. De manera que las cuerdas quedan perfectamente agarradas aquí. Y, eh, y no se me van soltando. Que es una, una cosa que suele, suele ocurrir. ¿Vale? Bueno, yo de momento le quito el capo. Yo lo hago así que estoy acostumbrado. ¿Qué pasa con el cabo este de aquí? Pues el cabo este de aquí le hago un... De momento no lo corto, le hago así un, un loop y lo dejo ahí puesto. Bueno, la siguiente cuerda que voy a poner es la quinta, porque me interesa que el puente ya esté como mejor, mejor fijado. Entonces la quinta en este juego era 0.11, ¿dónde he puesto el juego? 0.11, no, 0.10. ¿Dónde lo he puesto? Aquí. 0.10. Concretamente pues es la última que está aquí. Y hacemos la misma operación. Sacamos el, el tema que te quema. La cuerdecita, Antes de nada me voy a acordar de poner el, el trocito de tubo de... Trocito de tubo no. El cablecito, ¿vale? Esto aquí hay que tener buen ojo. Yo evidentemente ya con esto, como tengo 25 años, pues ya estoy perdiendo la vista ya, metido ¿vale? ya tengo el tubito metido y hago la misma operación que antes zoom aquí abajo, bueno zoom ya no porque ya no hace falta me voy para aquí abajo esto con la postura rara que tengo pues me está costando más trabajo de lo normal pero esto lo pongo aquí lo paso por la ranurita correspondiente Ahí Y ahora Aquí ahora sí voy a utilizar el capo A ver si Lo utilizo o no lo utilizo Sí, yo creo que lo voy a utilizar Porque ahora voy a tener que enseñar una cosa un poquito distinta Voy a usar un capo de pinza Que me va a resultar más, más fácil Este capo de pinza de la guitarra Lo pongo aquí Y así evito que la cuerda se me salga de aquí atrás ¿Vale? Entonces El problema que tiene la cuerda quinta Es que se suele desafinar con, con más facilidad Voy a mover esto para atrás. Yo lo que hago, por tanto, es darle muchas más vueltas, por ejemplo, que, que a esta de aquí. Entonces, como lo voy a tener que dar muchas vueltas, le pongo el capo para que me permita estar trabajando y dándole vueltas sin necesidad de... de digamos, de que se me... sin necesidad, no, sin que se me suelte de aquí. Yo le voy a calcular más o menos este trozo para darle vueltas. Pues inserto el cacharro, a ver si tengo el maná que de hacerlo... Ahí, que te crió. Venga, ahí. Y ahora, más o menos esto es lo que tenía calculado, y ahora me pongo a darle vueltas aquí al tema que te quema. Aquí lo que le voy a hacer es darle una vuelta, una pasada por arriba del cabo, ¿vale? A ver si con el zoom se puede ver. Y esto que es un poquito difícil, ahí. Una pasada por encima del cabo, y a partir de ahí ya todas las pasadas por debajo del cabo. El cabo me refiero a esto que es sobra aquí. Vale, y ahora ya todas por debajo. Con lo cual lo, voy a cerrar más el, la posibilidad o voy a impedir más la posibilidad de que, de que se deslice la cuerda. Con este calibre 0.10 no, no, es no es tan común que se deslice, pero aún así se desliza y por eso yo siempre le dejo la, a las cuerdas finas por lo menos el cabito ese de, de, de cuerda hasta que, hasta que ya está estabilizado al cabo de dos o tres días y ya, ya lo corto. Entonces esto hay que darle vuelta, también se puede utilizar una maquinita de esa automática, pero yo paso 3 kilos de maquinitas automáticas. Más que nada porque hay que comprársela y no me paso de gastar mi dinero en eso. Sigo dando vuelta, esto un poquito más coñazo. El cabito de, el, perdón, La fundita del cable la tengo aquí y ya la coloco en su sitio correspondiente que va a ser justo detrás del, de la nuez de la nuez, no. En español se dice cejilla. Cejuela, mejor dicho. Ahí, venga, ya. Sigo teniendo la cuerda en tensión, ¿vale? Para que no... Voy a bajar esto para abajo. Ahí. Para que no se me suelte, para que no se me, se me forme aquí un gurruño. Lo del gurruño parece una tontería, pero no lo es, porque muchos de los problemas de afinación de banjos de guitarra es por el gurruño, que yo le llamo. Bueno, pues ya está la cuerda quinta puesta, ya puedo soltar aquí, y el puente pues ya empieza un poco a, a estar centrado, vale, aquí se ve mejor el puente. Y ya puedo empezar con la siguiente, la siguiente que voy a poner va a ser la tercera, para que esté en tor, tor medio, la tercera que es calibre 16, cañera total. Y ahora sí, ahora nos vamos a poner a ponerle, nos vamos a ponerle el puente ya en condiciones de una puta vez. Perdón por, excuse my French. Vamos a ver, aquí. Vamos para arriba, encajamos las cuerdas en su ranura correspondiente. Vale. y ahora pues procedemos a su afinación. Yo lo tengo muy fácil para afinar, porque es tengo aquí otro banjo. ¿Qué pasa que, que, que no tengo otro baño? Pues eh, afino con, con un afinador, como es, como es natural. Entonces, eh, tengo aquí un afinador a mano, que es este de aquí, ¿vale? Afinador de Thomas el Alemán. Y lo que voy a afinar primero es la tercera, porque está en medio, ¿Vale? Y eso me va a permitir que el puente, no, espero que no se me caiga más. F sostenido, es decir, fa sostenido. Y ya está en sol, ¿eh? De hecho está un poquito por arriba de sol. De momento no voy a afinar con, con mucha precisión, solamente que tenga más o menos la, el tono. La siguiente que voy a afinar es la quinta. Voy a tomar como referencia la puerta del medio y ya está, no hace falta mucho más, ya tiene tensión suficiente. Lo, lo digo porque hay una tendencia, o, o escucho mucha gente que es que me rompe la, la quinta, pues la quinta te la rompe pues la tendrás afinada como yo que sé, en una octava por encima. La siguiente voy final es la prima, que es re. La siguiente que voy a afinar es la, la segunda, que es que es si. Sí. al final es la cuarta, que para la cual voy a usar de referencia a la prima. Nos, ahora mismo están todas desafinadas, ¿vale? Solamente las tengo como referencia para, por ejemplo, que me permite ahora mover el puente, un poquito, ¿vale? El puente moverlo es tanto para arriba y para abajo como para los lados. Ahora mismo tal cual está... Tengo que darle más tensión Tal cual está Está Un poquito más hacia la cuerda prima Que hacia la cuerda tinta ¡Qué torl! Esto hay que evitarlo ¿Vale? Aquí, cabrón A medida que vayamos eh, Dándole tensión Pues nos va, nos va a permitir Dejarlo fijo mejor, ¿vale? Quédate ahí, venga ya se va quedando, si os fijáis, aquí la marca está todavía un poquito lejos de donde estaba. Bueno, pues vamos a afinar ya en condiciones. casi casi del todo todavía lo puedo mover un poquito más para acá pero no quiere la excesiva tensión, claro, es que esto es una 0.11, esto es una 0.10 entonces tira más hacia acá que para acá pero no pasa nada porque no está mal no veo que esté mal, vale ahora tocaría lo que es el quintado la, lo que decimos nosotros, quintado o entonación entonces, si está alta o sharp lo que tengo que hacer es mover el puente hacia atrás no hay que moverlo todo, sino solamente la parte esta de aquí. Vamos a ver si ahora queda mejor. Afinada. Ahora me he pasado. Entonces lo muevo un poquito para acá. Parece que está perfecta. Vamos a ver otra vez. Perfecta. Esta ya está bien. ¿Qué pasa? Que como esto es recto, no es como una guitarra eléctrica, que cada una es individual, pues a lo mejor esta está bien, pero esta está mal. Entonces hay que ir haciendo pruebas hasta que llegamos al punto correcto. Entonces ve que está, sí, que está un poquito alta. Vamos. Ahora se trataría de moverlo todavía un poquito más para acá A ver si tenemos cojones Vamos a hacer la cuarta la cuarta está un poquito baja Aquí está bien Un poquito baja todavía Ahí Vale, párate aquí alta, te hay que echar la pata como veis el baño es un coñazo. Sigue estando alta. El problema es que cada vez que muevo esta, esta también se mueve. Con lo cual, veis el rollo, ¿no? Mira, ahora parece que está bien. Perfecto. Y ahora viene la problemática, que es la tercera. Esto es un coñazo de tres pares de cojones Porque De hecho hay puentes específicos Compensados para que la, la tercera Vaya un poquito mejor Ahora está alta Ahí está bien Está un poquito alta todavía Vale, ya lo pido el pulso aquí No está mal del todo, ¿vale? Lo voy a dejar así. Ya haré algún retoque más porque si no, el vídeo este se va a hacer de 3 millones de, de horas. Y ya está, esto de lo que se trata.